El camino a la grandeza se recorre dando el primer paso. El arranque al principio del camino. Todo tu esfuerzo solo te ha preparado para este momento. Entre guerreros listos para la batalla que te aguarda, caminas, sabes que el camino es largo, pero se requiere solo un paso, el mismo paso miles de veces. Ese paso que das en la manada de los machos alfa, Vistos a dejar huella en la tierra, la nieve, la subida, las bajadas. Sabes que estás donde has decidido estar. Y has llegado hasta aquí, dando solo un paso. El mismo paso que darás miles de veces. Y a los lados, enfrente. Donde la oscuridad es la guía del camino a seguir. Guiado solo por tu decisión de seguir, dando solo un paso más. El mismo paso que diste días atrás, cuando tropezaste mil veces y mil veces te levantaste. Todo eso solo te ha preparado para este momento, el momento en que develarás tu carácter, al dar solo un paso, un paso de miles de veces. Cuando la señal de arrancar está cerca, solo esperas ansioso que llegue ese momento, porque eres un guerrero entre guerreros, una guerrera entre guerreras. Sonriendo por lo que viene, y tienes una cita con la tormenta que se avecina, pero para esto estás listo, para dar un paso, un mismo paso miles de veces. Cuando estés cerca del banderazo de salida, espartanos, esta noche, cenamos en el infierno, no reúyes lo que se avecina, sino esperas que la tormenta sea digna del esfuerzo que estás dispuesto a poner. Solo hay que dar un paso, el mismo paso miles de veces. Todas esas inseguridades, todos los que te ven porque esperan que caigas y fracases, esos que te han echado a la manada de lobos esperando que no vuelvas ni lo intentes, no saben que al haberte echado a la manada de lobos, solo lograron que vuelvas como el macho alfa. A un lado que imprimo mi huella en el camino, en la penumbra, en el momento. Dentro de ti surge el guerrero que impulsa tus pasos. Ese guerrero que no piensas si tu empresa es imposible o improbable, sino que es inevitable. Sabes que la salida ha sido condominada, pero poco a poco empieza la solitud. Que son muchos los que empiezan, pero son pocos los que siguen, y contados los que llegan. Para algunos el camino aún es fácil. ¡Qué bueno! ¡Sigan! Para ti, si el camino es difícil, ¡qué bueno! Tú sigues. Porque la adversidad no forja el carácter, sino lo devela. Porque siempre ha estado dentro de ti y solo esperas momentos como este para ser develado. Corro, troto, camino y si es necesario, cateo. Pero nunca, nunca estoy fuera de la batalla. En esos momentos en que todos te vieron como una persona ordinaria, sabes que la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario está en solo dar un paso, el mismo paso mil veces. Cuando las personas ordinarias duermen, tú estabas de pie labrando. Cuando las personas ordinarias despiertan, el amanecer fue ya recibido por ti que estás allá afuera, dando el mismo paso miles de veces. Eres un guerrero, eres una guerrera, siempre listos ante los retos que se te presentan, impulsando a otros, practicando la virtud del coraje para seguir apoyando al compañero que flaquea, pero sigue, el compañero que cae, pero se levanta, el que deja todo, todo en el campo de batalla.